Alfred García llena de luces el Arenal Sound. Alfred García, finalista de OT2017 y representante de España en Eurovisión, ha triunfado durante su actuación el pasado viernes en el Festival Arenal Sound. El Festival Arenal Sound 2018, que se celebra en Burriana, Castellán, ha contado con la visita de Alfred, el encargado de abrir el cartel el viernes a las 7 horas de la tarde. Y lo petó. No cabía ni un alfiler, pese a que la hora no era la más adecuada, pues la gente, debido al calor, suele acudir un poco más tarde. El catalán ha querido agradecer a sus fans que se acercaran a apoyarle en un día tan importante para él, gracias por llenar desde primera hora el Arenal Saun. Lo nunca visto. Muchas gracias por seguirnos hasta Burriana con el 1016 Iscomín Tour, escribió junto a una imagen del concierto. Que nos sigan las luces fue la canción más esperada por las 300.000 personas que acudieron al concierto. Pero Alfred quiso aprovechar la ocasión para presentar algunas de las canciones que veremos en su primer trabajo en solitario, como La Ciudad 1016. Y cercionó alguno de sus títulos favoritos y volvió a dejar claro que solo le hace falta una guitarra para brillar. Este no ha sido el primer concierto como solista de Alfred, ya que la semana pasada dio uno en él. Sierra Festival Barcelona, donde el finalista de O.T. interpretó en primicia uno de los temas que incluirá en su primer disco, Londres, canción que comenzó a escribir durante su estancia en la academia más famosa de la tele.